Desde adelante Coín se continúa incidiendo en la necesidad de realizar un cambio... ...en la gestión de los residuos sólidos urbanos en el municipio... ...tanto en lo referente a las islas de contenedores... ...como al propio punto limpio de la localidad. Desde la formación se reclama que la retirada de residuos... ...se realice con mayor frecuencia... ...para evitar de esta forma que encontremos residuos vertidos... ...fuera de los propios puntos de reciclaje. En nuestro pueblo de Coín es evidente que no se está haciendo... ...ni una buena gestión ni un buen uso de los diferentes contenedores... Solo hace falta visitar algunas de las zonas de Coín para comprobar... Que, como, ...en qué estado se encuentran estos contenedores... ...además se ha convertido en algo cotidiano de este pueblo... ...ver contenedores a rebosar... ...con grandes cantidades de, de residuos esparcidos por el suelo... ...debido a la insuficiente capacidad de los contenedores... ...esto lo que hace es agravar... Eh, ...el uso de los diferentes contenedores... ...ya que en muchas ocasiones... ...al echar los contenedores repletos hasta arriba... ...es muy complicado... ...o casi imposible depositar los diferentes residuos... También frecuentemente nos encontramos eh, residuos que deberíamos de, de llevar al punto limpio. Esta situación está provocando un panorama de suciedad y de jadez en nuestro pueblo y se ha convertido realmente en un problema. Por eso desde adelante, Coim, pensamos que no basta con poner carteles que anuncien una sanción económica en el caso de un mal uso de los contenedores o en el caso de depositar eh, residuos que no pertenecen a los contenedores, sino al punto limpio. Esta es una de, la, de, la, de las medidas que ha puesto en práctica el actual equipo de gobierno que podemos comprobar que no ha solucionado el problema. Adelante Coín anuncia también que va a continuar con esta campaña de concienciación que dirige tanto a las instituciones para que se optimice el modelo de gestión como a la propia ciudadanía para que cada vecino sea consciente de la importancia del cuidado del medio ambiente. Creemos que hay que empezar por exigir al, al equipo de gobierno, al Ayuntamiento de coín que mantenga en condiciones adecuadas ...y estén con la disponibilidad adecuada los contenedores... ...y las zonas de contenedores... ...que tenemos habilitadas en, en, por todo el término municipal de Coín, ...es decir, que siempre haya los contenedores suficientes... ...para el residuo que no se recicla... ...que siempre haya los contenedores suficientes... ...para papel, para vidrio y para envases... ...y eso en, absolutamente en todos los puntos... ...y que además se mantengan con una eh, limpieza adecuada". Gracias.